Constitución Política de la República de Nicaragua. Título 7. Educación y Cultura. Capítulo único. Artículo 126. Es deber del Estado promover el rescate, desarrollo y fortalecimiento de la cultura nacional, sustentada en la participación creativa del pueblo, el Estado apoyará la cultura nacional en todas sus expresiones, sean de carácter colectivo o de creadores individuales.